En el video anterior enrutamos un controlador MIDI a los parámetros básicos para poder mezclar canciones de una forma simple en Ableton Live. En este video vamos a meter efectos de audio para que la mezcla sea más interesante. Voy a empezar por agregar efectos a los canales de envío. La razón principal es porque hay algunos efectos de audio que suenan mejor en estos canales porque suenan simultáneamente con las pistas de audio de origen. Bueno. Entonces lo que voy a hacer es agregar un reverb al canal de envío 1. Ahora voy a seleccionar un preset. En este caso voy a seleccionar el Bright Reflections. Pero ustedes elijan el que más les guste. Voy a bajarle un 90% al Dry-Wet... ...para poder escuchar un 10% de la señal original... ...para darle un poco más de ganancia de sonido. Voy a enrutar al controlador MIDI... ...a los parámetros de envío de cada pista de audio. Como pueden ver, tenemos dos perillas de envío por canal. Sin embargo, podemos agregar más pistas de retorno... ...pero creo que dos son más que suficientes. Sin embargo, si sienten que requieren más... ...den clic en crear del menú superior... ...insertar canal de retorno o el atajo de teclado CTRL más ALT más T, pero en mi caso no lo haré. En el video anterior he asignado todas las perillas de este controlador MIDI, por lo tanto me he quedado sin perillas, mmm qué problema. Tenemos dos opciones, una sería mezclar sin efectos de audio, lo cual es muy aburrido, y la segunda es utilizar los bancos del controlador MIDI para poder seguir asignando más perillas a más parámetros de Ableton Live. En este controlador MIDI, puedo asignar más parámetros utilizando tres bancos adicionales. Para ello, tengo que presionar el botón Program. Y seleccionaré el Pad 2, que representa el banco 2. Después, para volver, tengo que presionar el botón Pad. Tendrán que investigar cómo se asignan con distintos bancos su controlador MIDI. Simplemente lean el manual de uso. Otra opción muy viable sería comprar más controladores MIDI para tener más perillas disponibles, pero ya sería cuestión de que ustedes decidan cuál es la mejor opción. Muy bien, explicado todo esto, voy a continuar. Asignaré esta perilla para controlar el envío A, tanto del canal 1 y 2. Es decir que con la misma perilla, voy a controlar el mismo parámetro. Ahora voy a asignar esta perilla para el envío B del canal 1 y 2. Muy bien, voy a agregar un ecualizador de 8 bandas al canal de retorno A. Voy a deshabilitar la banda 2, 3 y 4 ya que no las necesitaré. La banda 1 voy a cambiar la High Pass o Pasa Altos, y la dejaré ajustada más o menos alrededor de los 250 Hz. Ahora para el canal 2 voy a agregar un Ping Pong Delay. Voy a ajustar al 100% el Dry Wet. El Feedback lo subiré a 70%. Y tal como lo hice con el canal de retorno A, agregaré al canal B otro ecualizador pero para hacer esto más rápido, voy a copiar el que previamente ajusté. Muy bien, ahora voy a ajustar el corte de graves arriba de los 300 o 350 Hz para cortar algunos medios. Usen sus oídos para hacer este ajuste de manera que estén satisfechos con el resultado. Excelente, ahora voy a probar los envíos que previamente ajusté. Muy pero muy bien. Ya tenemos nuestros primeros dos efectos de audio. En el próximo video vamos a crear un rack de efectos para el canal master, al cual agregaremos un autofilter. Para enterarse de cuándo estará disponible el próximo video, suscríbanse al canal y YouTube les notificará su tablet, celular, computador escritorio, etc. Nos vemos en el próximo video. Bye.